Vamos a ver cómo podemos tener nuestro propio servidor local en nuestra PC utilizando el paquete llamado Jam. Lo primero que vamos a hacer es ir al navegador y escribir Jam y en los primeros resultados de búsqueda, que es la página oficial, ingresamos en él. Y vamos a descargar este paquete que nos permite tener Apache, MySQL, PHP, Hyper y otros tipos de programas para poder ejecutar nuestro servidor local y poder desarrollar las aplicaciones web. Podemos descargar el instalador ya sea para Windows, para Linux o para Mac. En este caso, el video lo estoy realizando en el sistema operativo Windows 7. Para realizar la descarga, hacemos clic en el sistema operativo de Windows, esperamos a que comience la descarga vemos que se nos ha abierto una pestaña en la cual está realizando la descarga, dice espere 5 segundos una vez finalizada la descarga vamos a ir a la zona de descargas y vamos a ejecutar el archivo vamos a minimizar el navegador vemos que se carga el programa de instalación nos aparece un mensaje presionamos a aceptar y en esta ventana nos da la bienvenida al programa de instalación de Jam vamos a presionar siguiente en esta ventana nos dice que si deseamos instalar todos los componentes como vemos vienen todos marcados lo que más utilizamos son apache, mysql, php, Per y phpMyAdmin pero estaría bueno tener también estas aplicaciones por si en algún momento la vamos a utilizar. Presionamos en siguiente. En esta ventana lo que nos está indicando es dónde se va a realizar la instalación. Por defecto lo instala en el disco local C y va a crear una carpeta con el nombre Jam. Pero en mi caso si voy a equipo y nos fijamos tengo dos particiones, disco local C y disco local D. El disco local C tiene todos los programas instalados y el sistema operativo. Y en el disco local D tengo los archivos, documentos, fotos y audios. Por ello, como yo tengo dos particiones, lo que voy a hacer es indicarle al programa que realice la instalación en el disco local D. porque Como voy a tener todos los proyectos en el disco local D, así me aseguro de que si llega a tener algún problema el sistema operativo, no se borren. Es decir, siempre los archivos se van a mantener en este disco. Si ustedes simplemente tienen una sola partición, es decir, el disco local C, lo dejan como está es de decir con el disco local C. En este caso yo, la palabra es D, pero puede ser F, X, esto depende de ustedes y cómo esté escrito, cómo esté designado su disco local. Si en este caso me dice D, le coloco D y presiono en siguiente. En esta ventana lo que me está indicando es que se va a abrir una ventana con información sobre la aplicación para leerla, les marco porque no quiero leerla, presiona en siguiente y me dice que va a comenzar la instalación, presionamos en siguiente y esperamos a que finalice la instalación de Jam. Una vez finalizada la instalación nos aparece un mensaje diciendo que se ha completado la instalación de Jam y nos indica de que si queremos que se ejecute el panel de control, eh, le decimos que sí. finalizamos la instalación y al momento se va a abrir lo que es el panel de control de Jam. Aquí está. Este panel de control nos permite ver por un lado los servicios que podemos ejecutar presionando en los botones que aparecen en el lado derecho. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es ejecutar Start eh, para Apache. Apache nos va a permitir montar este servidor local. Y también MySQL para ver si funciona y no hay ningún problema. Vemos que nos marca en verde cuando está activo y nos marca en un color verde siempre y cuando se haya ejecutado correctamente. Si no, nos puede aparecer en amarillo o en rojo si ha habido algún problema, pero en este caso vemos que no hay, no, no hay mayor inconveniente. Una vez que se ejecutó, lo dejamos lo minimizamos y antes de ir al navegador y ver si nuestro servidor local está funcionando, vamos a ir al disco local D donde le indicamos que se realice la instalación. Vemos que se creó la carpeta Jam. Dentro de esta tenemos la carpeta attdocs y aquí es donde vamos a crear o colocar todos nuestros archivos y proyectos que vayamos a realizar. Vamos a ir ahora sí al navegador para ver si se está ejecutando y escribimos localhost, presionamos enter y vamos a ver cómo se inicia la página que viene por defecto que si de hecho vamos a la carpeta htdocs, todos estos archivos son lo que se está ejecutando cuando escribimos localhost en el navegador vamos a elegir el lenguaje que es español esta aplicación que viene por defecto nos da un poco de información por ejemplo si tenemos php instalado podemos ver el PHP info que es una función de php para ver qué versiones estamos usando y mucha información sobre el servidor, ¿no? sobre los diferentes módulos que se han instalado también podemos ir a la opción de estado y ver si se está ejecutando el servidor. ¿no? Vemos que efectivamente ejecuta base de datos MySQL, lenguaje PHP y otros tipos de configuraciones. De esta manera podemos incluso eliminar todos estos archivos que vienen por defectos en la carpeta htdocs y aquí ir alojando todos nuestros proyectos que vayamos a desarrollar.